ser la pareja perfecta no significa simplemente sentir maripositas en el estómago o que te pinten pajaritos de mil colores en el aire. Ser la pareja perfecta tampoco significa verse lindos, verse hermosos en público. Ser la pareja perfecta significa saber enfrentar y superar sus problemas, pero siempre juntos. Si bien es cierto, una relación de pareja no siempre es lo que la mayoría de la gente cree que es. No siempre se despiertan entre abrazos y besos cada mañana. No siempre tienen tiempo para desayunar, para almorzar y para cenar juntos. No son abrazos, besos y caricias en la cama hasta que los dos se duermen. No es una casa llena de risas y de amor todos los días. Definitivamente, no es perfección. Tener una relación de pareja es tener a tu lado a una persona que en las madrugadas frías se roba toda la cobija y muchas veces hasta ronca. Es a veces un portazo en medio de una discusión. En otras ocasiones es un mal genio en una reunión a la que no quería asistir. Puede ser una reunión de amigos, una reunión de familiares y en algunas otras ocasiones. Son unas cuantas palabras duras cuando los dos están obsesionadamente en desacuerdo. Es soportar los momentos duros, los momentos complejos en silencio hasta que los corazones sanen y perdonen. Es llegar a casa todos los días del trabajo y encontrar a la misma persona con la cena servida. Definitivamente, eso es amor. Es llegar a casa y encontrar ropa sucia por doquier y cama sin hacer porque aquellas personas pequeñitas que tienes en casa pasan corriendo por todos lados y desordenando lo que mamá ya ordenó. Es pues en otras ocasiones tragarse aquellas molestas palabras en lugar de decirlas en voz alta para no dañar a la persona que amas. Una relación de pareja es tener a tu lado a una persona que te ama, que te cuida, que te valora a pesar de tus errores, a pesar de tus imperfecciones, es aquella persona que te acompaña y te ayuda en este duro y complejo proceso de vida, Es aquella persona que siempre quiere estar a tu lado. Tener una relación de pareja es colaboración mutua definitivamente. Es cuando los dos llegan del trabajo y hacen la cena juntos, luego cenan juntos y se sientan a hablar sobre sus diferencias, sobre sus problemas y los resuelven. En definitiva, es una de las más maravillosas experiencias que en algún momento tú la vivirás. En conclusión. Tener una relación de pareja es tener a tu lado a una persona que te vuelve absolutamente loco. Es tener a tu lado una persona que muchas veces no es fácil de entender. Muchas veces no le entiendes, pero a pesar de eso, sigues a su lado porque le amas. Tener una relación de pareja es como tener una flor en tu habitación, tener una flor en tu casa. Si tú la cuidas, si tú la abonas, pues las sabes hacer florecer hasta en el más frío invierno. Recuerda que las parejas perfectas no son aquellas que no tienen problemas, son aquellas que saben enfrentar y superar sus problemas, pero siempre juntos.